Yo vine de Paraguay a los 13 años, de ahí empecé a trabajar y mi hija vivía todavía en Paraguay con mi mamá, a los 7 años vino a vivir conmigo y 13 años viví me en un alquiler de aquí para allá, en esos 13 años 8 o 9 veces por allá nos mudamos entonces ahí empecé a buscar un terreno, yo ni siquiera tenía terreno, Pues yo empecé a... era... nada, no, pensé, no tenía lo ni nada, empecé de cero así, nada, no tenía, empecé a buscar, me ayudaban a buscar el terreno, todo eso y encontré, y en un año, justito cuando yo estaba dando mi terreno, yo ya tenía toda mi casa y todo, era increíble. Porque yo, había gente en la reunión y eso no se hacían de hábitat, yo ni siquiera no tenía lo, ni, ni esperanza, tipo, muy lejano era para mí todo eso. no Nada, agradecidísima con todo, con Dios, y súper, súper feliz.